En estos 100 episodios, eh, algo que ha demostrado como el paso del tiempo es lo siguiente. voy a mostrar, empezó así. Ahora está así. fin de semana que pasó, viajé al Paraíso. Viajé en bus otra vez. Hace mucho rato que no ni al Paraíso. Bueno, al final nunca pasó el micro así que tuve que tomar otra vía para llegar a la casa de mi niña aún me queda casi ah, lo que más extraño en el paraíso es que a esta hora hace frío Es diciembre a las puertas del verano y hace un agradable frío digan hola hola, ¿Qué hola? La amanecida ¡No! ¡Qué lindo! Sí, ¡Ay! ¡Qué aprieta fuerte! ¡Qué tenés fuerza! No. Ah. ¡Qué linda es tu polera! ¡Me encanta! ¡Es la mejor polera del mundo! ¿Cuál? No, hay... no y. ¡No! ¡Y así se, se ve con ese color súper lindo! ¿Sí? ¿Te viene caleta ese color? ¡Sí! <risa> Llegaba ya me regaló Nean con desayuno de la cama no hay no, nada mejor que más desayuno de a en la cama comimos hasta más no poder tengo rica están buenas las empanadas 700 pesos me dijo que ya ya voy a llegar para mantenerme en pie un tanto. <risa> sí, estamos comiendo empanadas y hablando de comida saludable mira qué lindo mi hermana y su y sus aficiones que no me dejaron Grabar mucho. me <risa> voy no, a estar mucho rato haciendo eso. ¿A qué hora terminé? Como a las 12. No voy a poder grabar el blog hasta las 12. Que también que terminar para el lunes. Te queda mucho. Y básicamente descansé mucho este fin de semana. Porque en realidad estoy, bueno, ya lo he dicho muchas veces en el blog, estoy mega cansado. Mm, no sé si aquí se dan cuenta. Pero bueno, son llevo 100 episodios al hombro. Me han pasado hartas cosas. Este blog lo empecé desempleado. Dejando de fumar. Y con Polola. Ahora tengo pega. No tengo polola. sigo fumando, y un montón de cosas más que me propuse hacer pero no la he logrado. Solo queda mirar para adelante y ver qué puedo hacer posible en, en estos próximos 100 episodios más. Porque sí, a pesar de que esté cansado, voy a seguir haciendo, porque lo importante no es tener éxito ni fracasar, lo importante es hacer. Y ese fue el episodio 100. Les voy a dejar acá. Perdón. Voy a dejar por acá una lista de mis 33 episodios favoritos, que son que creo yo que son los más que yo disfruto viéndolos. Y además en la descripción voy a dejar el link a una carpeta de Dropbox donde están todos los archivos de música que he utilizado en todos estos 100 episodios. Así que nada de eso. Me... Fin por hoy día. sale de luz de Star Wars. Wow, Y con una linterna y un papel. Hola, y usaste el mismo de Luke. Uh -huh. Estoy es tan orgulloso de este tu.